Thank you. Acá en trapiche, miren qué hermosa vista, fíjense, en aquel cristo que ven allá, después les voy a mostrar, ahora estamos yendo, estamos de pasada, estamos yendo para un lugar a pasar el día, pero justo donde está pasando el auto, por allá al frente, hay un cristo, y la primera vez que venimos de vacaciones con mi familia, justamente subí con mi nene, hay una foto que tengo que la voy a mostrar en pantalla, así que ahí como pudieron ver, vamos a estar yendo por segunda vez. Y acá mi nene dice que, que pisó un zorullo de algún, de algún bichito, pero bueno, como son los chicos. Bueno gente, nos vemos ahí. Bueno gente, para, las que, eh, para los que vienen acá al trapiche y no se ubican más o menos dónde tienen que bajar, para el río, igual hay varios puentes, como pueden ver, ahora les voy a mostrar, este es el colegio, para que lo, tengan, para que lo tomen como referencia, este es el puente número 3, obviamente acá abajo hay un río, que es el mismo, da toda la vuelta, y eh, más adelante está el puente 4 Ahora les voy a mostrar Bueno, este es el puente 3 El que acabé de filmar recién Desde la escuela Como para tomar referencia Allá al fondo, no sé si lo ven Voy a ver si puedo agrandar la pantalla Voy a hacer pequeño zoom Estoy filmando con el celular, se complica un poco Pero bueno, más adelante voy a Voy a cambiar Voy a poder comprarme una cámara mejor Ahí pasan los autos. Bueno, voy a filmar acá un poco la costa, la vereda, para que tengan como referencia acá autoservicio, fiambrería, pueden venir a comprar también. De este lado donde está la pantalla suelen venir las personas a, a tomar mate, a ver películas, suelen poner películas a veces, mientras ustedes se bañan, se tiran un poquito, disfrutan del río, pueden venir a ver algunas películas. Este es el puente 3, pueden bajar por ahí, por esa escalerita que está ahí. Y pueden ir para aquel lado, se ve un poquito, un poquito oscuro, pero bueno, disculpen. Fíjense que allá al fondo se ve más o menos una especie de parecita. Bueno, hay una escalera allá, y allá se ve una bandera. Ese es el municipio. Para aquel lado está el municipio, de acá de Trapiche. Y ahí mismo está el cajero. Cajero automático, ¿no? Por si quieren venir a retirar plata en efectivo, lógicamente pueden venir ahí, ¿no? Está en el, en el puente número 3, acá media cuadra, más o menos, 100 metros, para que tengan una noción. Para allá está el colegio, allá abajo. Para allá tienen la farmacia, tienen cabañas, restaurantes, tienen varias cosas, peluquerías, barbería, ¿no? Y bueno, y para allá el puente número 4 que ahora vamos a ir para allá ¿Vale? bueno, recién veníamos del puente número 3 que está para aquel lado donde estoy apuntando ahora viniendo por este lado se van a encontrar con este cruce ¿no? donde van a encontrar este cartelito que está acá al frente que dice la cabaña de hornos bueno, ahí dice un par de descripciones más, que no llego a alcanzar a leer, pero bueno. Acá, en esta esquina, hay como una especie de, de bar, ¿no? Donde pueden comprar picadas, tomarse algo, muy lindo. La parada de colectivo, que funciona, lógicamente. Bueno, les comentaba, les quería, les quería comentar. En esta calle, por donde viene el patrullero, para la derecha, o sea, para qué lado eh, En las vacaciones anteriores Con mi señora y mis nenes Fuimos para allá En realidad fui yo primero Me levanté temprano, me tomé el día Para investigar, explorar un poquito Acá el trapiche que está muy lindo Para, para salir a andar Si pueden salir solos, mejor Después, lógicamente Porque hay lugares donde no pueden ir Con los chicos, se torna un poquito peligroso Más que nada por... Por, por, la, por las montañas, las piedras y todo ese tipo de cosas ¿no? Uno por ahí quiere experimentar Meterse en el medio de las montañas Y con los chicos se complica Entonces, nada, ese día me levanté temprano Me fui me fui por aquel lado para ver qué había Ahí pasa el colectivo Este es el colectivo que viene Que pasa por acá, por todos los puentes Número 1, 2, 3, 4 Y creo que sigue para la Florida Ese también, así que bueno En fin, eh, les comentaba para aquel lado, si siguen la cuadra de esa, van a encontrarse con las... Hay como unos, unas sierras, ¿no? Por así decirlo. Montes, no sé cómo se le, se le dice, en montañas. ¿no? Pero no, en, en este caso no son montañas, son sierras. Bueno, del otro lado cruzan unas... Creo que son dos sierras y van a encontrar el arroyo o el río que se comunica con este que está de este lado, en el puente número 4. Que En realidad es el mismo, nada más que da vueltas. Se comunica con el puente número 3 que está... Acá atrás mío, da toda la vuelta, o sea, creo que viene por, desciende de las montañas, hay un tipo un valle para aquel lado, da todo un par de vueltas, pasa por acá por el puente número 4 primero, da toda la vuelta por allá atrás, y luego da la vuelta por acá, y el agua va hacia allá, ¿no? Todo, siempre va todo en bajada para el, el dique, el dique más grande, ¿no? La Lucila. Así que bueno, nada, gente, los voy a dejar Voy a seguir caminando Para aquel lado Me fui a comprar a la farmacia Porque mi nene se levantó Un poco Complicadito Pero nada grave, así que nada Fui a comprar unos remedios Así que nada, vamos al puente número 4 Bueno, seguimos el recorrido ya Para aquel lado estaba el puente número 3 Esto es como una especie de Colina, ¿no? Ahora empieza en bajada. Como pueden ver, ahí viene el colectivo de vuelta. Bueno, vamos a seguir caminando un poquito. Vamos a ir hacia el puente. Como pueden ver, allá se ve el puente número 4. Estoy un poquito agitado. Esa es otra cosa de las que no les dije. Hace ya creo que un año y pico. Dejé de fumar. Eso es bueno. Más de creo que 17, 18 años fumando cigarrillo, lógicamente, no claro por las dudas. Y nada, de un día para el otro dije voy a dejar fumar y así fue. Costó, costó, pero bueno, eh, hice un esfuerzo y acá estamos largando todavía lo, lo último que queda. Eh, me siento muchísimo mejor, así que bueno, aprovecho para darle ese consejo acá, miren, fíjense, tienen cabañas también a este lado yo, viste, promociono todo difundo de todo, me gusta mostrar un poquito lo que es San Luis el trapiche, en este caso para aquel lado, ahora les voy a mostrar ahí abajo donde están esos techos esos techos de chapa hay una escalerita ahí no se ve acá a ver, voy a hacer zoom Ahí hay una escalera, si pueden ver, ahí hay gente, se ve la cabecita, bueno. Ahí abajo tienen tiendas de ropa, juguetes, de todo un poco. Van a encontrar artesanías también, está ah, bueno. Para aquel lado donde está el poste, ahí a la vueltita, hay un almacén, también van a poder comprar. Y acá, acá abajo, ahí abajo, hay un kiosquito, también van a poder comprar. En esta calle que está acá, esperen que me voy a acercar un cachito más. Por acá abajo, si tienen vehículo, moto, auto, no sé, lo que tengan, pueden venir por acá y bajar hacia el río. Acá abajo está el río, que es el mismo que, que estaba acá atrás nuestro, en el puente número 3. Es el mismo, nada más que da vueltas. Está toda vuelta alrededor de un par de sierras, y se comunica acá para aquel lado, ahora después le voy a mostrar voy a seguir caminando, tengo que ir a comprar el kiosco este y vamos a seguir, así que nos vemos en un ratito bueno gente, acá estamos bajando, por la bajadita que les mostré recién, después ya, ya terminé de comprar en el kiosco vamos a bajar al río, este es el puente número 4, eh, ya me marié <ríe> bueno eh, fíjense voy a mostrar un poquito por acá, acá cartel de desvío, para allá no se puede ir solamente se puede volver en auto bueno para aquel lado sigue sí, el río lógicamente y a ver voy a mostrarlo más desde acá a ver si se ve si sí, allá se ve allá está el Cristo fíjense pueden subir si quieren hay una escalerita que bueno la vez anterior que vinimos de vacaciones no estaba estaba más o menos medio deteriorado de, de, deteriorado, no me sale la palabra lo arreglaron y acá está ahí atrás se ve, uy, es como una es una iglesia si no me equivoco que las veces que venimos hasta ahora está cerrado así que no sé qué onda pero bueno fíjense qué linda vista no hay nadie porque hace creo que 11 grados un frío vino una ola de frío y acá vamos a caminar un poquito para aquel lado para aquel lado, bueno, acá está la feria, esta es una feria que pueden venir, como les mostré, desde allá arriba les estaba mostrando el techo, nada que ver, pero bueno, acá les muestro un poquito del de frente, ¿no? entonces si quieren pueden venir a comprar ahí de todo un poco, ropa, juguetes, eh, artesanías, para que los chicos se entretengan, si se olvidaron las ojotas, shortcito, cualquier cosa, acá van a encontrar de todo, está muy bueno. Ah, otra cosa que tienen que tener en cuenta, fíjense que los autos están estacionados de este lado, de este lado no se puede estacionar porque le van a cobrar multa, eso es un pequeño detalle, fíjense que para aquel lado lo mismo, de este lado no se puede estacionar, así que ya saben, para que no se coma ninguna multa. Eh, bueno recomendaciones acá más adelante está la llave de oro si quieren venir a desayunar van a encontrar las cosas más ricas de acá del trapiche alfajores waffles café cappuccino de todo un poco y hay muchas cosas más que yo la verdad que no sé Después después voy a mostrar. le voy a dejar la página es más los sigo los pueden pueden entrar a mi instagram eh, que se lo voy a dejar en la descripción del vídeo y se van a mis seguidores y ahí van a poder seguirlos directamente a ellos que están acá. Fíjense. Esta es la llave de oro. Está justo al frente de, esta, de este puentecito. Fíjense acá. Vamos a cruzar. Les voy a mostrar un cachito. La llave de oro. Mira. la frente del arroyo allá hay un puestito que ahora creo que está ¿está abierto o está cerrado? A ver, no veo de acá, creo que está cerrado porque no hay gente hace mucho frío como para estar en el río, creo que la gente que está afuera como pueden ver salen a pasear yo fui a comprar, pero ahora me voy adentro porque me, me estoy congelando un toque así que nada gente, les sigo mostrando después Acá estamos preparando el campamento, acá está espantando a los mosquitos catas haciendo las lindas acá entra trampiche. Terminamos de, de comer acá en este restaurante y acá estamos yendo para el puente número 4 estamos en bajada para atrás mío, para bueno, para donde firmé recién hace un ratito, eso sería siete cajones, yendo para aquel lado, siete cajones y ahora estamos yendo para el puente número 4. Está mi señora con mis tres nenes. ¿Y cómo estuvo? Bien. ¿Cómo estuvo? Rico. Buenísimo. ¿Y tato? ¿Estaba rico? Sí. sí rico? Todo, no no rico? no No? rico? no no? rico? mentira no rico? Sí. ¿Qué rico? ¿Qué acá al frente de la llave de oro anoche llovió y bueno como pueden ver acá el río está un poco crecido como pueden ver no hay nadie estamos después de la crecida de ayer como pueden ver el río está mucho más calmo igual el agua está un poquito fría como pueden ver no hay mucha gente en realidad no hay gente son las 11 de la mañana más o menos aproximadamente así que seguramente dentro de un rato al mediodía por lo general suelen acercarse las personas a después de comer a, tomar, a pasar el día al lado del arroyo así que bueno vamos a, a ver más tarde seguramente haga otro videito así que le voy a mostrar ¿Y cómo lo pasaron en el San Luis? Mateo, Bruno, Bruno, ¿Bruno? ¿Cómo la pasaste? Bien, ¿así? ¿Qué hiciste? No, en el río. ¿Qué hiciste? Pescos, También. ¿Te trajiste muchas piedras en tu mochila? Muchos. Con razón pesa mucho. ¿Y Mateo se portó bien? No. ¿No? Sí, ¿Se porta mal? Sí. Todo el día mal. Allá está.